A partir del día 10 podemos eh, retomar prácticamente nuestra actividad normal con algunas excepciones. Por ejemplo, eh, nadar en el mar. Prefiero que esperemos un mes antes de poder nadar en el mar. Si se trata de una piscina con cloro, óptimo esperar dos meses. Ponernos casco de la moto o casco eh, de trabajo. Que esté pues, realmente pues, pegado más al cuero cabelludo, vamos a también a esperar un mes. Y para tomar el sol también, óptimo esperar un mes. Eh, realizar actividades que lógicamente pues, que no conlleven traumatismos eh, en el cuero cabelludo y, eh, excepto esto, vida normal. Vida normal podemos retomarla a partir de ese día 10.